Y lo terrible es que después que hacen eso, salen de ahí y tú lo ves Gracias en reuniones señora. al lado de, de, de candidato presidencial eh. porque Roberto Rosario estaba a tres pasos de Lionel. Y era el, eh. el presidente de la Junta. Y yo te pregunto a ti. ¿Qué garantías son? el Ministerio de... Público, que además eh. fuiste Ministerio Público, nunca ha sido eh, partidario de andar así, corriendo guagua. No tiene Leonel no Fernández un asesor que le diga, ese tipo no puede estar al lado tuyo. Pero, este espera. tipo está desacreditado. No, no. Buenos días. Sabes que los políticos en este Buenos país. Días. Buenos Hola. días. Hola. ¿Cómo está? Adelante. parecer es que yo creo que estos señores de la Junta Central Electoral no tienen la valentía de enfrentarse <risa> al señor gobierno. Eso es mi parecer, siempre lo han sido así, siempre han obedecido órdenes del gobierno que está. Bien. Gracias. Gracias, bien. Gracias por tu llamada <risa>